Hola a todos y gracias por asistir a Amenofis TV. Hablemos del equipo de ondas escalares inventado por el ingeniero doctor y científico Cristian Amenofis Marino. Lo primero que diré es que no es una bobina de Tesla. Las bobinas de Tesla actuales tienen un circuito que trabaja con electrones positivos, mientras que la bobina del equipo de ondas escalares de Cristian Marino trabaja únicamente con iones negativos. Esta diferencia hace que la de Tesla sea muy peligrosa para la salud mientras que la de Christian sea altamente curativa. La razón de esta diferencia se debe a que en la bobina de Tesla los electrones golpean nuestros electrones, provocando vejez prematura en el cuerpo mientras que la bobina de Christian emite iones negativos que atraviesan el cuerpo sin tocar ninguno de sus átomos y alimentan los núcleos celulares a través de los canales iónicos, que contiene cada célula de nuestro cuerpo. Esta diferencia es muy visible cuando la energía de ambas bobinas iluminan un electrodo de gas naranja o violeta. La bobina de Tesla ilumina el electrodo haciendo que el color naranja parezca medio amarillo, mientras que la bobina de Christian ilumina el electrodo de color naranja. Mucha gente se confunde con esto porque no logran diferenciar ambos colores y dan por hecho que las dos bobinas trabajan de igual manera. Eso es un error fatal. La bobina de Cristian Marino es un selenoide autoinductivo, ya que los iones negativos se contraen, mientras que la de Tesla es un transformador de alta tensión donde los electrones se irradian por inducción electromagnética. Seguiremos informando, no olvides darme un like y nos vemos en el próximo video.